Nosotros vamos a salir a consultar al empresariado, al comercio, vamos a salir a consultar a las juntas de vecinos que para mí son los presidentes, los gobernadores, los alcaldes de cada sector que se encuentra distribuido en San Francisco de Macorís. Nosotros, en un tiempo prudente de un mes, máximo dos meses, nosotros...